Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, antes que nada quería mandarle un saludo a un mini fan eh, Mateo, así que sos un crack, muchas gracias, ya he cumplido con el saludo Así que, solo para entendidos, te mando un besito gigante Y ahora sí, vamos a meternos directamente en lo que tiene que ver con esta nueva maratón Encubierta, más o menos, que se viene con respecto a este vehículo nuevo este pesado que tiene que ver con el tigre oculto ok es el año nuevo lunar chino y la gente de warraimin obviamente nos trae este vehículo para que podamos obtenerlo a través de la típica maratón que se hace siempre en world of tanks desde ya hace muchos años es un vehículo pesado es un vehículo premium eso hay que tenerlo también en cuenta es decir es un vehículo que te va a dar más experiencia a la tripulación más experiencia en el juego y también te va a dar pensa, eh, más créditos. Y a su vez, encima también va a estar ganando bonos. Bien, acá lo dice perfecta y claramente: el Wanzu 114, el poderoso Wanzu 114. El evento comienza el viernes 28 de enero. Fíjense los horarios cada uno, de los respectivos eh, zonas horarias, y finaliza el 7 de febrero. Son algo así como 11 días, más o menos, porque este mes creo que trae 31, así que son unos 11 días de maratón, chicos. Casen al poderoso Wansu 114, eh, cuando empiece el evento el tigre oculto, verán que todo en su garaje estará listo para la celebración. Cada año lunar lleva el nombre de uno de 12 animales, bueno, allá en Asia la tienen con los animales y eso, así que me parece muy bien bueno como les decía es un tanque premium de nivel 9 lo que significa que ganará más créditos experiencia de tripulación experiencia en combate de batalla y bonos además de eso bueno también recuerden que es verdad también se puede transferir tripulaciones sin sufrir ningún tipo de penalización ok eh, acá tenemos un par de imágenes del nuevo lo que sea el nuevo tanque pesado chino de tier 9 premium ok hay que tener en cuenta esto que es Premium, eso ya le da de por sí un valor agregado Y piensen que ya el Strbk que tenemos eh, algunos en nuestros garajes No va a ser el único Premium de Tier 9 Así que cada vez nos acercamos más a la idea de que tal vez en algún futuro puede ser Que haya incluso vehículos Premium de Tier 10 ¿Por qué no? Así que bueno, nada amigos, vamos a meternos en las características del vehículo Dice que tiene un amenazante cañón de 130 bueno, puede ser eh, Y que, bueno, es su objetivo Es estar en primera línea o línea de frente Donde sacará a relucir todo su potencial Con un poderoso tanque de asalto Bueno, está pegando unos 530 eh, puntos de daño alfa Lo cual no está nada mal Y la penetración es de 266 A ver, vamos a ver en profundidad Vamos a meternos ya de una de lleno Wansu 114, tier 9, pesado, chino eh, Premium, daño medio, 530 Con munición estándar en la historia, saber cuáles son las municiones que tiene. Tiene hit, Ugh, guacala. Siempre le meten hit. A mí no me gusta, prefiero la penetrante, prefiero la AP o una PCR, cualquiera de dos, pero la hit no me termina de convencer. En este juego, por lo menos. Bueno, eh, entonces dijimos 530 pega con la munición estándar que es AP con hit 311 y con alto explosivo o HE 660. Puntos de impacto, puntos de vida Como HP, como quieran decirle 2.300 puntos de vida eh, Está bien, para ser un pesado De tier 9 Está bastante bien, te diría Está muy bien Tiene los puntos exactos que debería tener La velocidad máxima es de 33, es decir, va a ser bastante pesado Se me hace, no, lo, no tengo idea, pero Ya lo voy viendo eh, Bueno, la presentación ya dijimos La dispersión es de 0.33 Lo cual no está nada mal Muy buena dispersión el tiempo de apuntamiento es de 3.9 Bueno, acá tenés el Handicap Acá tenés, el, el, digamos, uno de los grandes inconvenientes Tiempo de apuntamiento, casi 4 segundos en cerrar retícula oh, Es decir, eh, hay que apuntar todos los cañones a bajar esto Más que bajar incluso la dispersión Esto hay que dejarlo como está, no importa La cuestión va a ser bajar este tiempo de apuntamiento Porque si no, la retícula no va a terminar de cerrar nunca Never en la vida tenemos eh, 33 proyectiles, eh, de, o sea 33 municiones, tiempo de recarga del cañón 20 segundos 20 segundos, es un montón O sea, 20 segundos para pegar 530 mm. bueno, no me convence para nada, bro Pero para nada, porque si me decís que el daño... Te entiendo que me pongas este, este tiempo de recarga, pero si pegás 750 para bajarlo a cuánto? A 16 Pero vas a bajarme A 16 para pegar 530 Que de estos 530 Tranquilamente puedes pegar unos 440 Para tardar 16 segundos para pegar 400 y piquito No me termina de comenzar No te digo que, le, que Que le hayan puesto no sé, 12 segundos para bajarlo a 9 Pero dele acá un 17 18 algo pero bueno, nada, ya está, eh, es así, es así, y no se puede cambiar, así que tendremos que aclimatarnos a este tiempo de recarga del cañón de 20 segundos, de presión del cañón menos 10 y más 20 ángulos de elevación, lo cual está muy bien, ambas dos, están ex excelentes las dos, no me termina de cerrar esto, esto me mata, tiempo de recarga y tiempo de apuntamiento, pone que el tiempo de apuntamiento eh, te la bancas, Tardás un segundo más en disparar, pero lo clavas. Ahora, esto me, me parte al medio. Para pegar esto 530. Oh, tiene muy poquito de pm bro. Mm, no sé. No me, no, me, no me estaría convenciendo del todo. Bueno, eh, camuflaje no nos interesa. Alcance de señal 720 metros. ¿Por qué no nos interesa? Para aquellos que no lo sepan, a veces no lo aclaro. Porque los pesados no necesitan camuflaje, no están hechos para eso. Así que si tenés un mouse, tenés un tanque pesado, cualquiera sea él cualquiera sea su tier no te vayas atrás a campear a ponerte atrás de un arbusto pues no tiene sentido no se juega así <coughs> por eso es que no tienen camuflaje y se los ve de, de todos lados es más yo si fuera yo le pondría 0000 a todos los pesados o sea que te vean de todos lados alcance de visión 390 metros está bien para hacer un pesado estaba incluso está bastante bien bueno ya dijimos hp 2300 blindaje de chasis 140 frontal lo cual creo que está bastante bien 60 lateral, 60 trasero. Es de papel en los laterales. Así que ojo. Ojo, ojo. Eh, blindaje de torreta. 300 frontales. Pero tenés una cúpulita ahí que ya la estamos viendo. O sea que acá te las van a clavar. Olvídate. quiero ver esa... Esa cúpula está demasiado pronunciada ahora ahí. Te la van a clavar. Y no sé si acá con APCR en el frontal puede ser que te Ojo. Porque 300 son 300. O sea... Si esta parte es recta, con una PCR, puede, puede tal vez entrar, con una P incluso te puede entrar. No sé, habrá que verlo, la verdad es que habrá que verlo. Luego eh... lo que es recto en los tanques siempre entra, boludo. Acá ya te digo que es bastante casi imposible, por acá también, difícil. Pero en la parte esta que estoy viendo que es plana, si te apuntan capaz que acá te puede llegar a penetrar y acá en la cúpula, bueno, eso está clarísimo. Eh, 300 de torreta frontal, 175 lateral, 95 trasero, velocidad de giro torreta de 18, gira medio lento, <coughs> potencia motor 12 caballos por tonelada, o sea se mueve lento, velocidad de giro 24 grados, velocidad máxima 33 kilómetros por hora, eh, con estos 12,1 caballos le va a costar agarrar y cuando llegues a esa velocidad no te vas a mover más que a 33, así que estamos en el horno igual capítulo 1 sombra del depredador resumen general bueno son 10 etapas obviamente ya saben van a tener que hacer todas las etapas de por como siempre ya sea por maestría o por compromiso yo como siempre les recomiendo traten de hacer la mayor cantidad de etapas que puedan bien Después en el peor de los casos, no sé, no llegaste porque no tenés tiempo, porque es un quilombo, porque no llegás, porque no podés, porque no te sale, porque las partidas son malas por los equipos, porque se te cayó internet, no tenés luz, por el motivo que sea, bueno, hasta llegar a un 70-80%, ya con eso habrás ganado ya, mira proyecto de entrenamiento, día de cuenta premium, reserva de créditos, créditos, el descuento obviamente del 80%, después tenés eh, lo que son kit de reparaciones, kit de reparación grande, unos, ah, por 5 también recién que te dan un kit de reparación grande y dije, los mato estabilizado vertical, ya tenés un día más de cuenta premium, te dan cositas, bueno, ves que te van dando, mira que te van dando el estilo depredador a rayas eh, así que traten de eso si, si, si pueden, más que nada entre un 60 y un 80% ya es un descuento considerable, bien, no sé cuánto va a estar, no sé cuánto va a valer, no tengo idea pero, si te hacen entre un 60 y un 80% de descuento, en cualquier cosa que sea, ya está, está bastante, bastante bien bueno, las recompensas totales. Como máximo vas a poder ganar le, la tripulación con hermanos de armas. Eh, seis de cuenta premium, el estilo 2D, el espacio de garaje. Una barra, un estabilizador, una, un cierre de retícula este mejorado. 1.500.000 créditos, folleto de entrenamiento. Bueno, y diferentes eh, cositas acá, kit y todo eso. Bueno, Lo cual no está nada mal. El estilo me gusta. Está, uh, está lindo, me gusta, me gusta, me gusta el estilo. Me gusta el tigre ahí abajo, me, me parece muy fachero. Tira mucha facha, bro. Me gusta. Creo que de los más lindos que he visto. Simple, pero, pero cumplidor, ¿entendés? Pero efectivo. A eso. Bueno, el capítulo 2. Eh, bueno, es básicamente lo mismo. Son diferentes diferentes capítulos como, como siempre. Wansu 114. capítulo 2, estilo de asalto. Acá podés ganar 28 días, 3. Bueno, ya vas ganando más cosas. Eso está bueno. Capítulo 3 Tiger Leap eh, Bueno, nada, básicamente eso Por cada misión que completen Del capítulo 2 Esto es importante, escuchen esto Por cada misión que completen del capítulo 2 Obtendrán un 12,5% De descuento en el paquete del estilo 3D Eso incluye que Si completan 8 misiones Lo obtendrán gratis ¿Quieren acelerar el proceso? Consigan el paquete del estilo 3D que Incluye recompensas Adicionales en la pantalla del capítulo 2 Disponible por 6000 de oro O sea, no tenés tiempo, no tenés ganas Pones 6000 de oro Y obtenés el eh, estilo este 3D Está bastante bueno Y siempre le meten esto a Los chinos eh, o un dragón o algo así O un tigre Tienen esas cosas Así que bueno amigos, eh, básicamente ya saben Comienza entonces como dijimos <coughs> El día viernes 28 O sea, nada, ya dos días Ya empieza y finaliza el lunes 7 de febrero el tanque en sí, conclusión, para mí... A ver, en líneas generales... Mmm, le doy ahí un 6 puntos. Le doy un aprobado, pero ahí, viste cuando aprobás, ahí cagando. O sea, de casualidad, porque justo pegaste la última respuesta en el parcial en la, en la prueba. bueno... Eh, la potencia no es la mejor. La resistencia, sí, puede ser, pero con 140 te van a entrar igualmente. Eh, los tier 10 que te tiren oro, pff, te los van a clavar. Eh, pero mi mayor problema está acá. Es en el tiempo de recarga y en el, el tiempo de apuntamiento. Aunque este tiempo de apuntamiento te lo puedo llegar a perdonar, ponerle, porque si estás muy cerca de otro vehículo, más o menos, puedes llegar a, a disparar. Y si lo juegas bien, está bien. Pero este, estos 20 segundos me, no, me, no me convence, No, no me termina de cerrar, la verdad. Si me hubieses puesto acá 18 para bajarlo, no sé, unos 4 segundos, eh, son 14. En 14 segundos pegar 530 no está mal. Pero en 20 se va a traducir en unos 16 más o menos, 17 por ahí aprox, más o menos, calculando así a ojo. Y estar 17 segundos para pegar 460. Oh, me parece mucho, bro. A veces, o sea, cuando lo tenga enfrente a este, sí, está con poco HP, pero me lanzo como un, como si no hubiera mañana. Porque pensá que si va a recargar al chabón en 16 segundos y 17. Un Super Conqueror en cuanto recarga. Bueno, está bien, es tier 9, un Conqueror. En cuanto recarga. Cualquier vehículo recarga antes que este y pega mucho más. Por eso te digo, 20 segundos, estaba bien si este pega, aunque sea, no sé, me pone acá 700, 650, algo así. O 660, ¿ves como el, el, lo que pega la H? Ahí te banco, pero así no me, no me estaría terminando de convencer, la verdad. O sea, le doy aprobado pero porque. Pff, sí, no Ahí, ahí, raspando, justito, justito. Así que bueno amigos, nada, por aquí hemos de dejar el video, espero que les haya servido, déjenme en los comentarios sus dudas, sus consultas, lo que quieran saber, y eh, nada, cualquier cosa lo estaremos probando, no sé si lo, ten lo tendremos o nos lo darán a los CC, no lo sé todavía, en cuanto tenga novedades lo voy a estar informando seguramente por acá, en alguna publicación o en el canal mismo, de cualquier otra manera. Les mando un beso gigante, cuídense, besos para todos y nos vemos en el próximo video, chau chau.